Conseguir más objetivo, poder volver a disfrutar de una final del mundo. Vamos con varias noticias sorprendentes de última hora de Messi de cara a la final del Mundial de Qatar. Puede pasar de todo. Y es que hay más de una sorpresa que vamos a analizar a continuación. Sí que tenía mucha rabia, mucha impotencia. Pues así es chicos, vamos con la última hora de un Leo Messi que ya está al 100% después de dos días de recuperación tras las semifinales contra Croacia. La pulga ya está en plenas condiciones Después de que saliera más de una noticia Respecto a sus posibles problemas físicos Que ha dejado ya atrás Vamos ahora a hablar con el susto Que se llevó Antonella Rocuzzo, Por lo menos fue un momento un poco incómodo aunque le pidieron disculpas y es que hay un vídeo que está circulando por redes sociales en el que un aficionado se acercó hacia Antonella y le ofreció una disculpa y dijo Hola Antonella, un saludo para México, te queremos pedir disculpas por lo de Messi, porque no es cierto, ¿verdad? Gracias, Antonella no se la vio cómoda, pero por lo menos dejó un gesto de agradecimiento. Aquí os dejamos el vídeo. Hola Antonella. Un saludo para México, te queremos pedir disculpas por lo de Messi, que no es cierto, ¿verdad? Gracias. Después del controversial tuit de Canelo, varios futbolistas y periodistas entraron, recordemos, en una disputa. Aunque la mayoría apoyó al jugador, otros también estuvieron de acuerdo con Canelo y criticaron al jugador, uno de los que respondió contundentemente al boxeador mexicano. Fue el Kun Agüero, íntimo amigo de Leo Messi, que también ha sido noticia en las últimas horas. Ya que Messi, por decirlo de alguna manera, lo ha fichado para las horas antes del partido contra Francia. Y es que en los últimos días incluso se pudo ver al Kun, recordemos, entrenar junto al resto de internacionales. A pesar de que se encuentra ya retirado por sus problemas de corazón, pero la cosa va más allá y es que en la víspera de la final y según publica el medio TIC, el PUN dormirá en la misma habitación que Messi, lo que tantas y tantas veces hicieron desde que coincidieron en los equipos juveniles de Argentina. Y que sin duda es el deseo del 10 de Argentina, como así le hizo llegar a través de uno de sus directos en redes sociales durante el Mundial, en los que ambos dialogaron en público por tanto emotiva noticia la de Leo Messi que quiera algún Agüero a su lado en las horas previas a esa final, a ese partido que puede marcar su carrera deportiva para poder conquistar esta copa que quiere sí o sí la pulga para él y para sus compañeros y el país al completo. Y es que Messi también podemos decir que ha hecho de unas palabras un negocio, por lo menos lo han hecho otros, y es que su icónica frase de que miras bobo anda para allá ...ha hecho que esto sea un auténtico negocio para algunos... ...en concreto una tienda de camisetas en Argentina... ...que vende entre 100 y 150 camisetas por día... ...a partir de la reacción de Leo Messi... ...ha hecho que las ventas se disparen... ...diseñaron camisetas específicas con su frase que da la vuelta al mundo, estamos vendiendo 500 por día con este diseño, así cuenta una responsable de la tienda, por tanto esto es lo que está pasando alrededor de Leo Messi, antes de la final, ¿qué te parece el hecho de que el Kunagüero pueda dormir junto a Messi en la víspera de esta gran final contra Francia? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios.